Buenos días. Eh, la semana previa estábamos eh, explorando eh, las desventajas para nosotros mismos de estar metidos en la ira o de, de estar anclándonos en una sensación de indignación o odio o agresión o aversión para motivar nuestras acciones sociales. Y uno de los problemas con la ira como un motor para cambio social o para acción social es que con la ira nosotros estamos asumiendo la postura de víctima, en el sentido de que con ira vemos al otro, como la persona que decide si estoy bien, si vamos bien o no. Es el otro que tuvo la capacidad de darnos o hacer algo para que estemos bien y no lo hizo. O es la persona la que está causando una situación que nos está perjudicando. Y en toda esta orientación la premisa más básica es que es el otro quien tiene el poder. Es la estructura psicológica de la ira, que el otro tiene el poder y yo, yo lo reacciono queriendo quitarle su poder o eliminarme por completo. Y esta postura de víctima eh, es el por qué eh, la ira es algo eh, muy frustrante como manera de estar con su activismo o sus esfuerzos de beneficiar a la sociedad o a otros. También esta postura de víctima eh, nos ciega a muchas oportunidades que realmente tenemos para sí afectar el resultado. Otro problema eh, con la la estructura psicológica de la ira y que es un gran porque la ira y las acciones basadas en ira las acciones violentas no son eh, sabias eh, para llevar a cabo algún cambio social es porque con ira la, como el impulso es de echarle la culpa a una fuente, a una persona o una situación responsable. Y forma parte de esta postura de que yo no soy quien decide, yo no soy quien tiene el poder, es otro que tiene el poder. ¿Quién es que tiene el poder para yo poder luchar con esta persona y quitarle el poder para que la situación cambiara? Y esta dinámica mental es de querer identificar eh, el origen o un, un loco, un foco eh, específico eh, de donde lo cual está surgiendo la situación. Y en general, sí es cierto que necesitamos identificar la fuente de una situación para poder cambiarla. Pero con ira estamos... Eh, enfocando o concentrando toda la culpa y echándolo en, en una eh, normalmente en una sola persona puede ser en una situación pero cuando estamos enfadados eh, enojados con una situación normalmente seguimos buscando para saber el nombre de la persona que creó la situación y es por esto que Um, muchas veces las protestas se enfoca hacia una persona, hacia el presidente, hacia uh, el gobernador, hacia una persona que tiene más poder. Y esto se ve en la cita muy básica que tenemos de Shantideva, um, un monje budista del siglo VII-VIII de la India. Que es, uso este argumento que cuando es una vara, se van a acordar, es cuando la vara nos golpea, eh, aunque es la vara la que nos está eh, doliendo o dañando, no nos enojamos con la vara, sino con la persona manejando la vara. ¿Por qué? Porque buscamos quién es el responsable o quién tuvo el poder de hacer esto, quién controla la situación. Y Shantideva desconstruye o descentraliza esta sensación de la ira que quiere culparle a un solo y Shantideva dice o pregunta, ¿quién es que controla a esta persona moviendo la barra? Es su propia confusión, es su propio odio, su propia ira. Y por lo tanto, si queremos echarle la culpa a, a, a su fuente original, debe de ser con la ira de la persona. Y este verso nos ayuda a in identificar un movimiento de la ira muy impropicio eh, para poder tener éxito en nuestra acción social. Sí. Y es que... Con la ira, nosotros no estamos viendo lo complejo que son las situaciones que queremos cambiar. Y estamos buscando un blanco, normalmente un blanco un poquito más fácil. Un blanco que sí podemos atacar. Y cualquier situación que queremos cambiar está formada eh, por varios factores. Es cierto que cambiar uno de las, los, fa, los factores, eliminar uno de la, los elementos, ya puede cambiar un poco la situación. Pero si el elemento que estamos eliminando no solo es una persona que no nos gusta porque vemos que era tan malo que permitió que todo esto suceda, quitando esta persona, otra vez tenemos elecciones, o otra vez apuntamos a otra persona y mientras toda esta estructura sigue, cambiar de persona no va a cambiar toda la dinámica. Puede afectarla, pero no des, deshace toda la estructura. Y además, eh, si miramos un poquito más al fondo, y aquí es una área donde el budismo tiene mucho que ofrecer, lo que vemos es que cuando queremos cambiar dinámicas sociales, si nuestro enfoque es en cambiar nada más la conducta de las personas involucradas y no tocar sus actitudes, es muy poco probable que vamos a poder llevar a cabo acción social eh, efectiva. Y aquí eh, vemos un gran, gran error, un gran error de usar violencia. Eh, en las relaciones personales o en eh, la sociedad. Porque violencia está enfocada a la conducta. Estamos usando nuestro poder eh, físico o verbal tratando de eh, quitarle o controlar física y verbalmente al otro. Y estamos tratando de quitarle el poder al otro. Y si miramos eh, las relaciones interpersonales, o si miramos las comunidades y la sociedad eh, completa, eh, el uso de violencia para, eh, para controlar, controlar el otro, o para asegurar que el otro actúe de la manera que nosotros queremos, eh, tiene productos colaterales casi interminables. Si miramos eh, los efectos en el otro de nuestro propio uso de violencia tratando de hacer que cambiara la otra persona y aquí lo podemos ver en el contexto de familiar el uh, uso de violencia en el ámbito doméstico en, golpeando a los niños, golpeando a la mujer, golpe, golpeando al hombre. Si miramos eh, entre parejas, violencia verbal, eh, ¿cuáles son los efectos de esto? Estamos tratando de aseverar o declarar que yo te puedo controlar. Tú tienes que lidiar con mi presencia en tu vida, porque yo te puedo eh, perjudicar, y dañar, y lastimar. Eh, aun si la persona cambia su conducta, lo hace por miedo. Y así, eh, esto es básicamente la definición del terrorismo. Que tú actúas con violencia de alguna manera, con el efecto, con el propósito, de que la otra persona misma cambie su conducta para evitar la, el efecto, el daño de tu violencia. Y esto es algo, estas formas de terrorismo podemos ver eh, con lo que llamamos terrorismo obvio en formas burdas de poner bombas en lugares eh, al azar o aparentemente al azar, con la idea de que todos tienen miedo que en cualquier momento me puede suceder algo. Eh, hay terrorismo en las manifestaciones, si eh, arrestan eh, personas que no estaban eh, causando o rompiendo ninguna ley, arrestan ciertas personas y luego todos temen que yo puedo también estar arrestado eh, sin causa o sin provocación y luego desaparezco. Esto, esto también es terrorismo. Eh, verbalmente explotar cuando los niños hacen algo que no quieres que hagan y luego ellos adaptan su propia conducta por temor de tu propia ira esto también se puede definir como una forma de terrorismo. Y la, los niños eh, muy fácilmente son ¿no? terrorizados eh, por la ira de los padres. Eh, y aunque puede tener el efecto inmediato de que cambien su conducta de la manera que los padres querían. Pero a largo plazo... Eh, hay enorme daño en esta relación. Eh, también habrá resentimiento. Y seguramente cuando eh, se elimina la, la, esta condición de tu ira, eh, la, el por qué cambiar su conducta no se habrá llevado a cabo. Y la idea de que esto era lo que yo quería, pero yo no lo hice, temiendo la consecuencia de una violencia hacia mí, no afecta el hecho de que la persona sigue queriendo hacer esta acción, viendo la acción como algo positivo. Y si estamos hablando de cambios sociales, eh, aquí el planteamiento del budismo creo que es clave, que las estructuras sociales que creamos como seres humanos eh, las dinámicas en las relaciones, la, los patrones de conducta, eh, de dónde vienen la conducta física y verbal, está basada y surge de lo mental. Que eh, violencia física y verbal tiene su, su raíz en mala voluntad, en actitudes destructivas, dañinas, uh, y, y iracundas. Y es por lo tanto simplemente decidir que ya no vamos a gritar con los niños, ya no vamos a golpear a, a la pareja o lo quien sea. Decidir controlar nuestro, nuestra habla y nuestras acciones físicas está bien, pero si no hemos trabajado la raíz, que es esta mente ¿no? llena de ira, rabiosa, resentida, con rencor, temprano o tarde, salen eh, la, las acciones eh, agresivas, físicamente y verbalmente. Y además en el entretiempo no nos hemos desarmado, nada más hemos tapado dentro de nosotros Toda este, esta rabia, toda esta energía destructiva. Y tener eh, la raíz de la ira, la, el aspecto mental eh, dentro de nosotros, eh, es como estar andando con una bomba que queremos que nos explote. Hemos decidido, yo no quiero explotar, pero guardo dentro de mí la bomba y esto no, es, esto no es sabio. A la misma vez, si queremos cambiar estas dinámicas eh, en la sociedad, eh, lo más importante de cambiar son las actitudes. Eh, está importante que las conductas eh, físicas de secuestro, de violencia, eh, las, eh, la violencia verbal, es importante cambiar esta conducta, pero sin cambiar las actitudes, eh, tenemos, eh, un, creamos una dinámica donde cuando quien tiene el poder está asegurando que se controlen los demás, está bien, pero una vez se quita este poder o se cambia el poder, cuando hay la oportunidad, otra vez surgen eh, las acciones dañinas. En otras palabras, eh, si queremos eliminar la corrupción en la sociedad, necesitamos eliminar su raíz dentro de los corazones y las mentes de las personas. Y si queremos eliminar eh, la impunidad, si queremos eliminar eh, eh, la violencia social, la inseguridad entonces necesitamos estar llegando a trabajar con sus fuentes, con sus raíces y cuando nos eh, orientamos hacia esta situación con rabia la tendencia es de identificar un culpable esto es el culpable la ira Crea su propio blanco. Busca un blanco y crea un blanco para dirigirse. Y por lo tanto eh, nos enfocamos en un solo factor mientras hay muchos otros. Y lo que podemos ver eh, si, si miramos eh, los partidos políticos y eh, la manera en la que... Con, con mucha frecuencia nos orientamos eh, en, eh, en las elecciones o en las dinámicas de querer cambiar la sociedad. Eh, la ira hace que pensamos que es el otro partido el problema. Son ellos los malvados, son terribles. ¿no? Ellos hacen esto, ellos hacen el otro, ellos hacen el otro. Y todos los errores colocamos en este, esta canasta. esta canasta pensamos que si solo podríamos eliminar esto, no, ya tendríamos mucho mejor. Todo se cambiaría. Eliminamos el otro y cuando es nuestro partido que tiene el poder, ya que ha mirado al otro partido, al oponente, como el problema, como lo malo, que nada más le tenemos que aplastar y eliminar y todo va a eh, seguir bien. Por primero, nuestro partido ya tiene el poder y ya que con, con la mente de violencia, lo que queremos nosotros es tener el poder. Violencia es la eh, expresión de yo sí tengo poder y lo voy a usar contra los que me han estado controlando, que han tenido poder con, eh, frente a mí. Quitamos, eliminamos el otro que vemos como enemigo, tenemos nosotros eh, el control del gobierno, digamos, y ya no tenemos una base para colaborar con todo este sector de la población. ¿Por qué? Porque ellos son los enemigos. Y sabemos... Que hemos creado una dinámica con esta cultura electoral o esta cultura política. Hemos creado una atmósfera donde es yo o ellos. ya que soy yo, soy yo no puede ser ellos. Y una sociedad es una sociedad, no es un partido. La sociedad está compuesta de todos los... Ciudadanos, todos los participantes, en el cuerpo social. Y esto incluye ambos partidos. Pero cuando el planteamiento está manejado por ira, estamos cerrando todas las puertas al diálogo, estamos cerrando las puertas eh, a la eh, participación mutua, de tener una, un espacio público donde podemos coexistir y no solo coexistir, sino empezar a colaborar y trabajar juntos. Si no, es como tener un cuerpo donde ciertos órganos no quieren funcionar con los otros y así todo el cuerpo queda dañado, todo deja de funcionar. De una manera saludable. Y si finalmente eh, miramos de dónde surgen, eh, de dónde surge la corrupción que queremos combatir, de dónde surge eh, la violencia, la inseguridad, eh, surgen de eh, actitudes egoístas. Surgen de codicia, surgen de la misma agresión y ira interna. Y simplemente estamos viendo un despliegue en términos grandes de lo mismo. Eh, la sociedad que tenemos es el resultado de los corazones y las mentes que tenemos. Y es por esto que su santidad el Dalai Lama dice que no habrá paz mundial hasta que tengamos paz en los corazones de los que viven en el mundo. Y cuando eh, miramos la posibilidad de cambiar la actitud de, del otro, eh, vemos eh, que... El uso de la violencia eh, no abre la mente del otro sino se cierra frente a nosotros, eh, no eh, creamos una cultura de poder o querer ver el punto de vista del otro porque la persona eh, contra quien uno está usando violencia o enojándose, esta persona sabe que lo que tú ves, lo que se ve de él, de, desde tu perspectiva, ¿sí? es puro malo. Y para que las personas cambien necesiten no tener un espacio para cambiar su actitud. Los productos colaterales eh, de haber estado cambiado eh, por violencia, es, eh, es la gran eh, herencia de la, la, la, los siglos de colonización. Y esto es el resentimiento, el resentimiento hacia el poder. Y cuando esta es la, como un elemento clave en el cuerpo social, resentimiento hacia quien tiene el poder, eh, debemos de tener muy claro que cualquier uso de poder no, no va a eh, inspirar una abertura de corazón, un cambio de mente, una, ¿no? una, eh, un anhelo de, de cambiar su posición para ceder al otro, eh, sino está fomentando simplemente más de lo igual. Y cuando miramos eh, de dónde viene la corrupción en la sociedad, eh, podemos iniciar eh, muy fácilmente con nuestra propia conducta. De preguntarnos si en, en mi vida, eh, esto, si yo, nos podemos preguntar si yo misma soy corrupta en mis relaciones personales, en mi trabajo. Y corrupto no quiere solo decir que alguien viene y te da sobornos, sino corrupción es cuando tú buscas una ganancia para ti de manera muy personal o individual, no para ti mismo, para ti personalmente, al costo ¿no? o usando algo que debe de ser compartido. Y, en cierto eh, sentido, eh, la traición entre parejas es una forma de corrupción. Porque buscas tu propio placer al costo del otro. Eh, entendiendo que tú, eh, tener esta experiencia sexual con otra persona, estás quitándole confianza a tu pareja, en cierto sentido, has, estás quitando de tu pareja eh, la, eh, un placer que antes, que, que habías comprometido compartir solo con esta persona. ¿no? Y traición es una... podemos comparar eh, con corrupción porque estás persiguiendo tus, eh, tus intereses personales de tal manera que estás eh, quitando al otro. También eh, podemos eh, fácilmente ver que cuando estamos eh, con la justificación de que no te paguen suficiente, no te pagan suficiente, o que de todos modos el gobierno no nos cuida bien, que robas muchas cosas. Robas luz, robas internet, robas... Eh, material eh, que pertenece a la oficina donde trabajas lo tomas para tu propio uso que quizás ni siquiera se te ocurre que esto sí es forma de corrupción es forma de yo tomar bienes compartidos con otros para para mí en lo, para yo personal para mí personalmente ¿no? pero si miramos nuestra propia conducta si nosotros mismos vemos esto como una manera de manejar eh, la, eh, el espacio compartido, el espacio público, eh, o no, el espacio interpersonal de lo que hay en este espacio compartido, yo lo tomo para, solo para mí. Eh, si no miramos nuestra propia conducta, sino solo miramos la conducta de los demás, queriendo que ellos... Eh, cambien, eh, vamos a seguir siendo una sociedad donde todos están quedando esperando que los demás cambien, mientras nosotros seguimos eh, haciendo lo mismo. Eh, si miramos eh, la, esta idea de querer tener una, eh, una sociedad con seguridad, eh, donde cada quien puede vivir con dignidad eh, sin tener que temer al otro entonces eh, el abuso verbal eh, de expresar tu frustración con una persona menos poderosa que ti que tu jefe te regaña de manera muy fea y tú vas buscando quién abusar, quién gritar verbalmente o que usamos, eh, burlamos del otro que también puede ser forma de violencia si sabemos que le vamos a lastimar con nuestras palabras de usar eh, esta, eh, esta actividad verbal de manera que, que daña al otro eh, si estamos físicamente eh, viviendo o llevando a cabo violencia en nuestras relaciones. Incluso podemos observar nuestra propia conducta, aun si no golpeamos directamente a la otra persona, si tiramos cosas, si hacemos gestos violentos eh, contra la mesa o contra la puerta, Uh, esto uh, es un, uh, una señal que la sociedad que nosotros estamos creando uh, no va a ser una sociedad pacífica. Que en el ámbito donde yo soy la reina, uh, yo llevo a cabo violencia como quiera. Y si, esto se traduce, si si podemos pensar que cada persona forma eh, una parte clave de la sociedad, entonces la sociedad que se produce de tus actos no es la sociedad que quieres crear. Y aquí estamos eh, llegando a un punto muy clave, que la sociedad que nosotros queremos tener, que queremos ofrecer a otros, es la sociedad que estamos creando con cada acción que llevamos a cabo. Las relaciones que queremos vivir son las relaciones, o oh, <coughs> la, perdón, las relaciones que vamos a vivir son las relaciones que creamos con cada acto, con cada acto físico y verbal que hacemos en las interacciones con estas personas. Y si queremos tener una, una vivir en una comunidad o tener una sociedad donde lo que reine, lo que florezca, es eh, el respeto mutuo, es la armonía, es la dignidad humana, eh, entonces esto lo creemos con nuestras propias acciones. Y vi un letrero... Eh, últimamente durante eh, esta situación eh, con Ayotzinapa en México un letrero que dijo eh, qué cosecha o pregunto que cosecha un pueblo que sembra cuerpos y eh, ahora recién descubrimos eh, que sí es cierto que los. Eh, los eh, al menos uno de los cuerpos que eh, desenterraron eh, era uno de los eh, desaparecidos, los estudiantes eh, atacados, desaparecidos. Y eh, este letrero me pareció algo. Eh, muy valiente y muy sabio y que estaba enfrentando la situación con mucha dignidad y mucha responsabilidad social diciendo qué cosecha un pueblo y de reconocer que las acciones de todas las personas en la sociedad son nuestras acciones que somos nosotros eh, no solo cosechando esta situación, sino sembrándola y la idea de que vamos a cosechar vamos a tener la sociedad que sembramos eh, me parece una eh, un reconocimiento clave en reconocer que si queremos eh, combatir la violencia externa eh, sin haber combatido, com, combatido eh, la violencia interna, eh, nunca vamos a estar cosechando eh, lo que queremos cosechar. Porque con nuestras propias acciones seguimos eh, sembrando, eh, seguimos sembrando Dolor. Y si queremos eh, tener un resultado que todos podemos compartir, un resultado eh, justo, un resultado conforme eh, con la dignidad humana, necesitamos uh -huh. actuar nosotros con dignidad y buscar métodos conformes con el resultado que queremos eh, tener al final. Y la, la situación eh, que ahora eh, está doliendo muchos en México y también en otros lugares eh, es una situación cuyos ecos eh, podemos ver en muchos rincones del mundo. las eh, La idea de que si eh, descartamos eh, partes de la población, si dejamos que los que tienen poder... Lo usan contra los eh, desprotegidos, con lo que no tienen eh, poder, eh, estamos eh, causando una, un daño eh, no solo hacia otros, sino hacia, hacia, hacia nosotros mismos. Y últimamente, ayer hablé con, con mi madre que vive en Nueva York. Y ahora una situación eh, comparable eh, ha estado sucediendo en los Estados Unidos, donde la eh, policía eh, ha matado eh, varias personas eh, de origen eh, afroamericano eh, que no tenían armas no tenían eh, no estaban provocando eh, no estaban amenazando eh, la policía uso eh, poder físico eh, de tal manera que mataron a los jóvenes ¿no? jóvenes eh, afroamericanos y es algo que ha sucedido muchas veces y lo digo comparable aunque eh, aunque en ciertos sentidos no es comparable pero en otros sí porque es una situación donde eh, hasta ahora la sociedad ha permitido eh, que la policía la policía eh, blanca principalmente en estos casos, Uh, actúe con impunidad contra, contra uh, jóvenes, uh, uh, jóvenes negros y en ese sentido uh, la impunidad y el hecho de que <coughs> hemos dejado la ciudad, ciudadanía ha dejado desprotegido uh, uh, grandes cantidades de nuestros hermanos compartiendo la sociedad con nosotros eh, es una, eh, un factor que termina eh, costándole la vida de, de muchos eh, inocentes. Y la cosa que mi mamá eh, me dijo que me gustó mucho Um, dijo que uh, que me da miedo esto. Que yo no me siento segura viviendo en una sociedad donde esto suceda. Y mi madre es blanca y nunca va a estar uh, uh, como equivocada por... Uh, por un, un joven negro y no va a recibir no va a caer bajo la misma dinámica pero es cierto que cuando eh, ciertas personas en la sociedad están expuestas a este tipo de trato por los que tienen el poder físico eh, nadie eh, nadie vive seguro y el reconocimiento de que nosotros todos estamos cosechando los actos de algunos. Debe de elevar mucho nuestra sensación de una responsabilidad para nuestros propios actos. Lo que yo hago, yo tengo que asegurar que no provoca miedo a otros, que no estoy abusando de alguien que tiene relativamente menos poder que yo que no estoy dañando a nadie. Y a la misma vez de darnos cuenta que si yo durante mi propia vida he actuado incluso una sola vez de manera corrupta en esta definición amplia, o de manera agresiva en esta definición amplia, entonces comparto con los que lo hacen en términos grandes, eh, comparto la misma capacidad. Comparto la misma semilla. Y yo no quiero ya que, que cosechemos todos juntos estas semillas. Y por lo tanto, en nuestro propio caso, eh, de combatir con toda atención, con mucha determinación, y con una mente muy abierta y ágil, viendo dónde entran estas actitudes en mi propio caso. Y a la misma vez, de asegurar que, que nuestra idea de la acción social eh, está absolutamente involucrando el cambio de actitud del otro y no solo su conducta. Y entendiendo que para poder cambiar nuestras actitudes eh, necesitamos eh, cambiar la mente y que ninguna acción de violencia cambia la mente del otro. De hecho, cuando una, eh, un grupo eh, actúa con violencia, sim simplemente forma una justificación para que el otro respuesta con más violencia. Y han habido... Eh, aquí en los Estados Unidos han habido muchas manifestaciones eh, en distintos lugares eh, frente a, a estos últimos actos eh, de abuso del poder eh, de la policía eh, y una una cantidad de las, eh, de las manifestaciones eh, en la ciudad, una de las ciudades donde, donde eh, hubo uno de estos actos que quedó captado en en video y por lo tanto había mucha reacción más amplia que solo los que, que sabían directamente y había manifestaciones con violencia donde uh, rompían vidrios, quemaron coches y esto nada más se convirtió no solo en una justificación del mismo de la misma policía Diciendo que necesitamos, obviamente necesitamos usar un poder superior para establecer el orden público eh, y simplemente estamos poniéndonos en una pelea de poder con los que tienen las armas que no es nada sabio pero el otro es que esta justificación forma parte de esta división de la sociedad diciendo que, bueno, nosotros usamos eh, eh, armas porque ellos están eh, violentos. Necesitamos controlarles. ¿no? Y con el racismo en los Estados Unidos, muy fácilmente la gente se retira un poquito y permite que la policía reestablece el orden público porque esta gente es muy descontrolada, muy violenta. Así que la, eh, la necesidad, eh, la importancia eh, de asegurar que estamos eh, trabajando nuestra propia agresión eh, es importante para crear el espacio para que todos se desarmen mutuamente. Y esto no va a suceder mientras nosotros internamente estamos guardando esta arma y estamos como si fuera esperando el momento de nosotros tener el poder para poder tomar represalias. También eh, la necesidad eh, de mirar dentro de nosotros mismos, eh, de ver eh, eh, si nuestra conducta es conforme con lo que queremos eh, crear en la sociedad, porque es totalmente infantil eh, pensar que los demás deben de vivir de la manera que yo veo que sería bonito que la sociedad fuera, mientras yo voy a seguir eh, haciendo mis pequeñas corrupciones y mis pequeñas eh, violencias. Y una tarea para esta semana sería eh, de enfocarse en su propia conducta y sus propias actitudes y, y vigilar eh, usando esta idea de la corrupción eh, en esta definición Sutil en esa definición más amplia de estar eh, tomando eh, o persiguiendo tus propios intereses y placeres y deseos personales al costo de otros. E incluso podemos ampliar la definición de corrupción y pensar que usar los recursos naturales eh, o sobre usar los recursos naturales para mi propio deseo, para mi propia comunidad, para, eh, comodidad, para mis propios intereses. También puede ser forma de corrupción. De cuidar mucho cómo estamos usando cualquier bien eh, compartido. Compartido en el trabajo, compartido en la familia compartido en la sociedad, compartido en el planeta. Y también de cuidar nuestra manera de expresarnos para ver si realmente estamos practicando una no violencia auténtica, una no violencia verbal. Y aquí un área donde sugiero podemos encontrar mucho espacio para mejorar eh, son en las entradas en, eh, en las páginas de Facebook, eh, donde eh, mm. eh, al querer eh, elevar la conciencia de otros en cuanto a, eh, a ciertas acciones sociales, eh, usamos o dirigimos aversión a ciertas personas. ¿Sí? Simplemente es un ejemplo pero de buscar en tus conversaciones y en tu conducta personal. Y una y otra vez estar preguntándote a lo largo de la semana, ¿qué tipo de sociedad estoy yo creando con mis propias acciones? Y así uh, empezamos uh, sembrando juntos lo que queremos juntos cosechar. Gracias.